La Casa de la Balá será el icono que orientará nuestro tercer año... ...desde agosto de 2016 hasta agosto de 2017. La celebración central, como es fácil de imaginar... ...será en torno al 2 de enero... ...cuando cumpliremos 200 años de nuestra fundación. Esta casa, recién renovada, consta de tres pisos. Cada uno de ellos tiene un simbolismo que podemos asociar con los tres años de preparación al Bicentenario. Nos encontramos en el piso superior. Nos viene a la memoria la comunidad apostólica, reunida también en el piso alto el día de Pentecostés. Se trata, en efecto, del espacio de la misión. Id y haced discípulos por todo el mundo. Un lugar amplio, luminoso, abierto al mundo. Nos recuerda el año montaña y la llamada a ir hacia las fronteras y los márgenes. En la planta baja se encuentra la famosa mesa de nuestros orígenes que representa el símbolo de la fraternidad. En torno a esta mesa... Se sentaron el padre Champagnat y los primeros hermanos. Hoy, esta mesa se ve enriquecida con la presencia no solo de hermanos, sino de laicos y laicas maristas, llamados a construir una iglesia de rostro mariano. Es el icono del segundo año, el año Furbier, asociados para la misión marista. El tercer año, que será de preparación inmediata al vigésimo segundo capítulo general, quiere concentrarse más en esta parte de la casa que hasta hace poco ha permanecido oculta a los visitantes. Es un pequeño espacio en el subsuelo al cual hay que descender. simboliza ese espacio interior... ...en el que cada uno de nosotros... ...es habitado por el misterio... ...es el espacio de la interioridad... ...de la dimensión mística de nuestras vidas... ...sabemos que el compromiso... ...con el crecimiento espiritual... ...era algo fundamental para el padre Champaña... ...su profundo espíritu de fe... ...le hacía vivir la presencia de Dios con toda naturalidad... ...ya fuera en los bosques del Hermitage... ...o en las ruidosas calles de París. Vivir como él... ...supone cultivar el silencio... ...dar tiempos suficientes a la oración personal y comunitaria... ...ponerse a la escucha de la palabra del Señor... ...como María de la Anunciación. Como ella... ...que guardaba y meditaba todas las cosas en su corazón... Intentamos ser contemplativos en la acción.